¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Harper y parody. Y bueno, nada, en este video eh, Vamos a jugar un jueguito Que hace bastante que habíamos jugado En el canal por, el, por ahí por el 2019 ¿no? Una cosa así, que hacía bastante que no lo jugó también, Que no lo subo, que era muy interesante Que es eh, Will You Brother Ese que todos los cono que todos <ríe> conocen Pero nada Es ese juego donde nos dan Dos opciones, cada una más bizarra que, que la otra y tenemos que elegir entre cada una de las dos y después nos dicen que eligió la mayoría de la gente así que nada vamos a ver qué, qué preguntas tuve que, que responder cuáles nada fueron bastante interesantes y otras muy bizarras así que nada los dejo con el video y espero que les guste bueno empezamos con la primera que nos dice a ver prefieres no sé o la tener un sable de luz un sable láser de Star Wars o tener un Phaser de Star Trek. Ya busqué lo que era del Phaser de Star Trek, me parece. Así que nada. A mí el Phaser me chopa un huevo. Yo le elijo mil veces el, el sable láser de Star Wars. Así que vamos a ver. Uhm, mira. 89%, ¿eh? La verdad. Impresionante. A ver, la siguiente. Que dice, odia a tus padres. Pero tenés que estar 24 horas. Ah, tenés que estar los... todo el tiempo con tus padres. O amar a tus padres. Pero hacer que ambos hayan muerto de una muerte horrible y se enriquen justo frente a ti esta cosa, boludo. A ver, antes de que mi, mis padres se mueran, yo preferiría, yo prefiero tener una, o sea, yo prefiero odiarlos mil, mil veces, odiarlos, pero al menos estar con ellos, ¿por qué? porque que se mueran, o sea, hay, que encima que yo los y se mueran, sería una cosa de loco, una cosa muy, muy fea, horrible. Así que, vamos, a ver, a, Ah, a los 15 años encima, no, no lo había visto esto. Pero... Después, a ver, esta no la había entendido bien en un, al principio, pero dice, si estuvieras a punto de morir, si estuvieras a punto de morir en 5 minutos, elegís eh, hacer todo lo que quieras en esos 5 minutos o llamar a tu familia para, para que se dé cuenta de que para, o sea, vos sos consciente que te vas a morir en 5 minutos, así que tendrías que, nada, tener la opción de llamar a tu familia para, para contarles y que tengan en cuenta eso, que te quedan 5 minutos de vida. pero yo personalmente pienso que hacer todo lo que quiera en esos 5 minutos Podría incluir el, el estar con mi familia, con mis amigos o, o con quien se me cante Así que, o sea, las posibilidades son infinitas O bueno, o son, tengo un montón de posibilidades a mi alcance Así que prefiero mil veces esta, la, la azul Así que, bueno eh, 55-45, me parece que esta, esta gente que puso esta opción me, me, me imagino que no, no es, fue tan consciente como, como de plantearse el que puedes estar con tu familia igual en, Haciendo todo lo que quieras en esos cinco minutos que te quedan de vida Con tu familia, con tus amigos o con quien quieras, literal Así que nada, a ver ¿Preferís decepcionar a la gente siempre o hacer enojar a la gente siempre? Mm. Es un poco... no Muy difícil está muy difícil no sé, si, no sé si poner cualquiera para ver qué dije qué la gente o... Yo pienso que, que, que me bancarían más si hiciera... Por un momento, por un momento me hice ese planteo. Me, me bancarían más si los hago enojar que si los decepciono. Como que decepcionarlos sería una... Como que pegaría más fuerte eso, ¿no? Que... No sé, por curiosidad para ver lo que votó la gente voy a elegir esta. No sé, está, está como muy, muy difícil. Bueno, 60-40. Algo, algo, así que diferencia bastante así que ¿Qué? no no para Ay, ya, ya empezamos con, con, con el quinombo dice prefieres salir con alguien que siempre que, que aparenta 12 años pero no, no que tenga o sea o salir con alguien que aparenta 80 años que aparenta no que tiene así que nada yo tengo 17 años así que podría salir con alguien de, la, de mi misma edad que aparente esta edad así que bueno, ya la diferencia, yo personalmente no, no me afectaría mucho porque la, la edad puede ser otra. Es simplemente lo que aparente, nada más. 92, 8. <ríe> Uy, no. Esta es como más a gusto personal, pero yo prefiero, dice, tener, tener un colegio o una universidad con tu nombre... O tener un estadio deportivo con tu nombre. Yo personalmente elijo mil veces porque... O sea, las dos cosas están muy piolas, pero yo elijo la, la el colegio o la universidad. Sería algo muy... No sé, sea, como... Dejar mi marca en un lugar que, que fue muy importante para, para, para mi vida y para la vida de muchos. Así que... A ver... ¿Prefieres ser Batman o ser Superman? A mí personalmente como que... No, no hay uno que me guste más que otro. Es como, esta también es como de gustos personales y eso, pero, no um, sé, sea, pongo, pongo Superman por, por el curiosidad, a ver qué puso la mayoría, nada más, eh, bastante igualadito, es como que, bueno, vamos a, a ver la otra, dice, dinero <risa> para... Tener acento británico o tener acento australiano. El acento australiano no, no, no, no, no, no me acuerdo mucho cómo era. Pero sería hablar en español con otro acento, ¿no? No sé. Pero bueno, vamos. ¿no? El, que, el que más me acuerdo, el que más conozco, lo voy a elegir por.. porque después. el otro ni lo conozco. El australiano. El, el acento australiano no lo conozco. Así que. Bueno, 62 de 38. Y bueno, ahora acá tenemos uña que es como, que yo la veo muy clara, que es preferís ser apuñalado 10 veces en el estómago o recibir un disparo en ambas rótulas, o sea, un disparo en cada rodilla, en cada... Obviamente, más posibilidad de morirse 10 puñaladas, así que el tema de las rodillas después podés buscar una alternativa, una solución para eso, una operación o lo que sea. Pero nada, más vivo te deja esto que igual existe la posibilidad de que tengas problemas de riesgo de, de, por desangrar, pero es, es como más. Es como menos riesgoso en cuanto a riesgo de vida esto que, que ser apuñalado diversas en el estómago. Así que nada. Mm. Esta es como que, tener dice, tener brazos extremadamente musculosos o tener piernas extremadamente musculosas. Esta también es como de gusto personal, o sea, yo no sé si... O sea, podría tener una y después conseguir haciendo ejercicio la otra. No sé si me explico. Yo personalmente pienso que me vería mucho mejor con brazos extremadamente musculosos, no sé. No sé, dígame después qué, qué opinan ustedes, pero yo elijo mil veces esta. Es como, como que se podría notar más, ¿no? El 69% la eligió. Así que bueno. Esta... Mmm, mmm, esta es como... También bastante interesante porque dice, pre preferís si fueras millonario, si tuvieras... Si fueras tremendamente rico sería... Vivir en un penthouse, en un edificio de puta madre en medio de la ciudad... O vivir en una mansión en medio del campo. Yo personalmente tipo... La... la o sea, la casa de puta madre la vas a tener igual. Así que... O sea, sería distinta obviamente porque una es un, es un, en un edificio y no, la otra es una casa, es una mansión. Pero creo que... O sea, si tuviera una vivienda así... Si viviera en una vivienda como esas creo que sería como o sea sería un ambiente con más naturaleza mu mucho más tranquilo creo que nada eso personalmente lo, lo veo más lo veo más como un, un mejor ambiente para tener una casa de ese estilo no? 58 contra 42 dice... Uh. Esa es una esta, esta creo que ya la había visto una vez esta misma pregunta pero nada, vamos a ver si toco una interesante después para finalizar, pero nada, dice. Preferís que todo lo que toques se, se convierta en polvo o que todo lo que toques se convierta en oro. Obviamente me da la diferencia. Me la diferencia. Clarísimo, más claro imposible, 92 contra 8. Pero nada, vamos a ver. Uh... Esta no sé si la había visto ya, me parece que no. O una similar, dice ser un pirata o ser un ninja. No. Yo creo que más por, por, por las habilidades que se puede llegar a adquirir. Prefiero ser un ninja, o sea. No le veo nada bueno hacer un.. un pirata más que ser como Jack Sparrow, ponele, pero. Pero nada. Eh, 78 contra 22 Está bastante, bastante diferencia. Pero nada, vamos a ver si. Si toca alguna, alguna más o menos muy.. Que toque una. lo suficientemente interesante como para cerrar el video estaría piola. Pero nada. Esta está buena. Esta está buena, dice. Preferís estar atrapado en la luna o estar atrapado en el fondo del océano. A ver. Estaría piola explorar la explorar ambas cosas, tanto la luna como el fondo del océano, pero a, dice que este, a te habla de estar atrapado ahí, o sea no. Yo creo que estar atrapado lo más probable es que te. Es, dice, mira, severo acá. Lo más probable es que es que, que, te, hay, que te mueras y creo que hay más probabilidad de morirse en, en la luna que en, en el océano, porque de última en el océano.. No sé, es como que yo lo veía, como, como se dice estando en la Tierra, es como más fácil liberarse de, de, de ese, de, esa, de estar atrapado ahí, que, que, que en medio de la Luna. Porque la Luna está bastante lejos de la, de la Tierra, pese a que sea satélite natural. O sea, yo veo como que ambas opciones tienen su parte buena y su parte mala. Porque el, el estar atrapado en la Luna estaría muy bueno porque podés ver cómo es la Luna. Pero obviamente sería como muy, mucho más difícil... Muy, sería literalmente imposible salir de ahí si estás atrapado, porque encima estás a, muy lejos de la Tierra. Y, y el estar atrapado en el fondo del océano. El estar en el fondo del océano sería horrible. Pero es como más, más probable que salgas de ahí. No sé si me explico por que salgas de estar atrapado ahí porque estás en la Tierra. No sé, vamos a. Vamos a ver. Tipo, ya me agarró la curiosidad de ver tipo cómo sería la luna. Tipo, que me mis mi últimos mis últimos minutos mis últimas horas de vida sean en la luna tipo atrapado pero al menos me imagino que podré ver y explorar qué, qué hay ahí no como la primera persona que lleva a la luna no sé eh, estar vivir su experiencia también no pero no sé voy, voy, voy a ver Mira. <risa> más gente religió pero nada es eso que, que lo lo frío es que, que son tus últimos tus últimas horas, tus últimos minutos de vida estar atrapado ahí, no puedes salir ni en pedo porque está re lejos de la tierra todo lo que dije ya antes pero nada em... o sea, para finalizar estuvo muy interesante esta pero nada eh, hasta... pero bueno gente hasta acá llegó el video espero que les haya gustado eh, fue un video sí bastante interesante, bastante piola porque hacía mucho que no que yo tenía ganas de traer este, este juego de vuelta al canal que no lo pude Hacía mucho que no lo, no, no lo subía, creo que había subido un video nada más de este juego hace ya, bueno, creo que por el 2019 una cosa así Y me pareció interesante volver a traerlo por todas las preguntas con las que veía que, que te podías encontrar Algunas fueron piolas, otras media pedorras, pero... Nada, ya saben en... Si les gustó este video no se vayan sin dejar su like acá abajo Compartir los videos con su amigos, con sus amigos o con quien quieran si sí, en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción, también. Eh, y nada, si quieren comentar este video, seguramente ya vieron que los comentarios están desactivados de todos los videos. Así que nada, comentenlo en la pestaña de comunidad de este canal. Que les voy a dejar de paso abajo en la descripción para que la vean, tipo en la publicación de este video. lo comentan ahí. Pero, eh, igual... Entrando al canal ya la, la pueden llegar a encontrar obviamente es de, las, de todas las pestañas que hay hay una que es comunidad así que no, no, no hace falta que mucha, mucha explicación pero nada en las tarjetas del vídeo también van a tener más vídeos por si quieren ir a verlos y nada si son nuevos en el canal ya saben suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye